El truco del siguiente ejercicio consiste en los grados de rotación que le hagamos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a elegir una vez más la herramienta del elipse, Shift y Arrastrar. No tiene que ser grande el objeto, tiene que ser más o menos por ahí. Ahora vamos a extraer este degradados, ya sabes. Vamos aquí al, al panel de librería de muestras, vamos a elegir degradados. Podemos elegir los espectros que están acá, que me gustan mucho, la verdad. ¿Por qué? Porque tienen mucho color. Eso es algo interesante también para que veas cómo te pueda quedar con un clic vamos a quitar el color de relleno y sobre el trazo vamos a elegir por ejemplo este color de espectro que está acá eh, presiona la tecla C en el teclado para dar un clic acá o cortar el elipse y simplemente tenerla en dos objetos totalmente diferentes los voy a separar ahí para que los puedas ver bien y lo que te recomiendo yo es algo muy interesante que viene desde la versión CC6 en Illustrator y es trabajar con estas estructuras predefinidas y me voy a quedar con una aquí con la primera aquí le vamos a subir unos 6 unos puntos más o menos para que veas la estructura como está. Solamente era como ejemplo. Yo lo voy a bajar en 2. Aquí yo voy a dar un clic y arrastrar para seleccionar este objeto. Y voy a elegir por ejemplo la que está acá. Vamos a agrandar bastante para que puedas ver cómo es esta estructura. Simplemente ahí. Vamos a poner un punto igual. Aquí podemos cambiar el degradado. Yo tengo ya cargado algunos eh, elementos más. Voy a elegir este metálico que está acá listo, pues ahora ya tenemos esto que está aquí, lo podemos unir, lo puedes subir también, depende mucho cómo lo quieras hacer yo lo voy a dejar más o menos por ahí sí, yo lo voy a dejar sí, por ahí, seleccionamos los dos, con clic y arrastrar ya sabes, se viene la magia eh, tecla R en el teclado ahora vamos a presionar alt click yo lo voy a anclar aquí o lo voy a anclar aquí depende mucho, los resultados son espectaculares, diferentes vamos a anclarlo aquí